El pasado viernes 21 de abril, cauquenes se sumó activamente a la conmemoración del Día de la Tierra, ello a través de la segunda feria educativa medioambiental en la que participaron colegios de toda la comuna, incluyendo por primera vez a la Escuela Pedro de Valdivia del sector rural de La Vega, así como instituciones públicas y privadas tales como el Centro de Formación Técnica San Agustín, SAG, PRODESAL, CONAF, DDR, entre otros. Esta actividad que contó con una alta participación de la comunidad vino a reafirmar el compromiso de la gestión municipal liderada por la alcaldesa Ney Rodríguez con el cuidado del medio ambiente una evaluación totalmente positiva, eh, dar las gracias a todos y todas quienes quisieron participar, ya sea con o visitando esta Feria el Día de la Tierra, la segunda feria que realizamos desde esta gestión municipal, desde la Unidad de Medio Ambiente y que como ven está terminando con una actividad muy bonita que es de biodanza, una actividad que nos permite conexión con nosotros mismos y con nuestra tierra, porque estamos convencidos que somos parte de esta naturaleza y sin esta tierra, sin nuestra Ñuque Mapu, sin nuestra Pachamama, no podemos sobrevivir, así que... Que el llamado es a cuidarla, tenemos las herramientas y tenemos que evolucionar como seres humanos para que podamos sobrevivir. La Feria Educativa Medioambiental ofreció una variedad de stands con productos ecológicos, actividades educativas y recreativas relacionadas con la protección del medio ambiente y la promoción de la sustentabilidad. En tanto que la participación de la Escuela Pedro de Valdivia del sector rural de La Vega es consecuente con el enfoque inclusivo y participativo de la Municipalidad de Cauquenes en sus actividades medioambientales, buscando siempre involucrar a toda la comunidad en la protección y cuidado del entorno natural. Con esta conmemoración del Día de la Tierra, la Municipalidad de Cauquenes, a través del trabajo llevado adelante por la Unidad de Medio Ambiente, encabezada por Marco Díaz, reafirma su compromiso con el medio ambiente y su enfoque en promover prácticas sustentables en la comuna, fomentando la participación ciudadana y la colaboración con instituciones y organizaciones locales en la protección y cuidado del entorno natural para las generaciones presentes y futuras.